Creo que quiero dar las gracias a todos y decir que creo que quiero nominar a este premio a un rabino ortodoxo reformado Bill Clinton. Gracias a todos. Bien, estas son las palabras del niño loco, el niño loco de Games Awards, de los Games Awards. Vamos a darle las gracias a la divina providencia de que este pequeño cuajarón de sangre palpitante, pequeño trozo de mierda, no fuera violento ni quisiera descargar un, ar, un arma contra Camilla, porque lo tenía justo detrás, o sea, lo tenía justo, justo detrás. Y diréis ustedes, bueno, ¿y cómo llegó? ¿Cómo llegó? Lo, lo, lo vamos a ver, lo estamos viendo... Hoy. Lo ocurrido, como veis, lo vamos a ver en este en el vídeo. Vamos a ir entrañando el vídeo, vamos a escudriñarlo. Bien. Eh, veis que todo el evento, toda la gala va. Pues normal. Ahora viene el presentador que va a dar discurso para el para el premio, el mayor premio, ¿no? El mejor juego del año. Dice Elden Ring camilla, aquí lo tenemos, lo abriendo. Veis que hay unos, evidentemente, unas escaleras en cada uno de los lados. Y aquí vamos a ver al, a nuestro a nuestro pequeño cuajarón que ya va por ese otro pasillo y que ya se ha infiltrado, como veis, en el grupo. Ya está dentro, incluso le dice con la mano a los, de, a los del grupo de camilla dice no no por aquí por aquí total ahora no sé si lo vemos pero está justo al lado pero no está ahí está ahí alejado ahí me acerco no me acerco y ya alguien en este momento ya alguien ya se habrá dado cuenta porque ya él ya entra con todo el descaro y mira como diciendo tranquilos no voy a hacer nada simplemente voy a decir alguna locura como la que va a decir a continuación que la voy a decir ya de, de, de antemano dice porque tampoco vais a entender muy bien lo que dice ¿eh? creo que quiero dar las gracias a todos y decir que quiero nominar a este premio a un rabino ortodoxo Reformado Bill Clinton. Gracias a todos. Bueno, por supuesto Camilla está ahí dando las gracias. El traductor es este que está hablando ahora. Eh, de no ser realmente, de no ser un, un pobre desgraciado loco. Mirad, ahora se acerca. Vamos a escucharlo. Bueno, incluso el propio eh, Camilla se queda como mirando y dice, no, espérate, que yo no me voy a perder esto. Y entonces cierra ahí, ok, bueno, venga, no pasa nada. Bueno, este es Joffrey, eh, Go Goffrey, Goffrey de chocolate. La verdad es que lo ha hecho bastante bien, ha estado, quiero decir, nadie se ha dado cuenta de su presencia, ha entrado, si esto lo has hecho, pequeño niño cuajarón, pequeño Nico, eh, niño loco de los Game Awards, si esto lo has hecho para pillar cacho o para pillar teta en una especie de troleada o para ganar respeto entre tu club selecto, ...de universitarios... es de decirte que... Vale, ...has ganado el respeto... ...de tus... ...compañeros... ...por el contrario... ...si eres uno de esos locos... Mmm, ...peligrosos que van por la vida... Eh, ...mejor que te tomes unas vacaciones... ...¿vale?... ...porque la gente mientras estaba ahí... ...en plan y otra volta... ...¿qué pasa?... ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada. Los que estábamos viendo el evento, desde luego, nos habíamos percatado de que había ¡alguien peligroso! Con él. Con Camilla, me refiero. Evidentemente, porque de este chaval ni el nombre me importa mucho, la verdad. Que yo me imagino a Camilla diciendo, volviendo a Japón diciendo se me han tratado muy bien, pero, bueno, muy bien, no sé. Ha sido un poco raro ¿eh? cómo ha terminado la... Ha sido opacado por un niño loco hablando sobre Bill Clinton y los rabinos. ¿Lo habéis escuchado? No, no se le entiende nada. A ver, se entiende cosas, pero no tienen coherencia. ...no, no es... ...es que vuelvo a repetirlo... ...creo que quiero dar las gracias a todos... ...y decir que quiero nominar a este premio... ...a un rabino ortodoxo reformado Bill Clinton... ...gracias a todos... O sea, ...y todo esto como lo va diciendo... ...de la manera que lo va diciendo... ...como que el mensaje... ...se va ir disolviendo... ...y como habéis visto al final... Eh, ...el... ...el escenario queda atrás para que no se vean todo el grupo de seguridad, que, que son toda esa mancha negra de personas que se une a, al grupo. Estos son los de seguridad, cogiendo a este chaval, que bueno, que esperemos que, que, que solamente sea un, un chiste, que no sea una enfermedad y que tampoco sea un loco. Evidentemente, ojalá fuera solamente una especie de troleo de nada más y hubiera hecho esto por querer quedar bien, pero me temo que esto mmm, va a hacer que no. En fin, no sé qué es lo que opináis ustedes del niño loco de los Game Awards, así es como lo he bautizado yo, no sé de qué manera había que bautizarlo, pero sé que tenía que hablar de este tema. Por cierto, ahora vamos a seguir con el Calixto Protocolo y tengo ganas de jugar un poquito y sobre todo de quitarme hasta a la gorra porque tengo hoy tengo calor ha estado lloviendo todo el día ¿eh? esto llevamos por lo menos aquí en Cádiz llevamos semanas eh, que no vemos la luz del día <risa> prácticamente pero bueno algún momentillo no y es que hijo no da no, tregua no da tregua, ¿eh? no da tregua. No, no te orientas ni siquiera si es de día, si es de noche. Pero bueno, en fin. Nos vemos en el siguiente gameplay de Calisto Protocol y que vamos a, a... Voy a empezar ahora mismo. Ahora voy a ir subiendo este vídeo ya. Que ya lo tengo ya preparado y espero que os guste. Denle like, suscribiros. Así que os dejo, espero que os suscribáis al canal. La gente buena, la que le gusta los videojuegos realmente. Podemos sacar alguna zorricilla y algo en bueno de todas estas cosas que han ocurrido en el, en el evento, sobre todo esta que ha sido un poco para mí la más llamativa, desde luego. Nos vemos en otro, bueno, dentro de un rato que vamos a jugar un poco al Calixto Protocole Hasta la próxima, amigos. Hasta dentro de un rato, mejor dicho, <risa> que me estoy yo, que estoy todavía con el niño loco pensando en, en lo de los rabinos porque yo a Bill Clinton como que no lo veo muy... vamos, no lo veo ni como diácono en una iglesia evangelista, con eso os digo todo, así que tened cuidado, de Bill Clinton, de Bill Cosby caray, vamos a tener que hacer un recuento de, de Bill de, que no son buenos hasta el próximo vídeo esto sigue el nos vemos